Espero que todos se hayan divertido mucho con los bomberos. Claro que sí, mamá. Ya quiero que sea el siguiente paseo de la familia. Ay, gracias, Mike. Odio las estaciones de bomberos. No hay problema, Chris. ¿Tienes aliento alcohólico? Sí, tal vez. Me estás pintando demasiado